Un solo melón, 3 mil 13 mil que son 2 mil pesos este melón. vamos a grabar un video para ver mitos y realidades, por ahí dicen que la fruta es muy cara en Japón y que hay melones que valen millones de dólares y cosas así, vamos a ver en realidad cuánto cuesta la fruta aquí en Japón, estamos en Shibuya y este es un lugar que encontramos aquí en Shibuya, ay creo que es cabullero. por ejemplo, vamos a ver. estos que son marisubas? Estas son uvas, valen 400 dólares Uvas, el ramito de uva, 400 yenes, que serían como más o menos 70 pesos. Ojo. Fresas, 860 yenes. 860 yenes, que vendrían siendo como 150 pesos. Y Son 2, 4, 6, 8, 9, como 10 fresitas. 10 fresitas. Estas son mandarinas. mandarinas. Estas valen 130 pesitos. 130 pesos no, mexicanos 8 8 madrinas chiquitas Miren, aquí están Una sandía Una sola sandía Cuesta 3.240 yenes Eso en peso mexicano En marzo de 2017 Son... 600 pesos. Una sola salida, 600 pesos. Y lo mismo el melón. Este melón, 3,270. 3,240. Pues igual son como poco más de 600 pesos. Un mango, 7,560 560. yenes. ¿Es el mango o la caja? Eh, Ahí yo tengo dudas. No, no ¿Esa es la caja. No. Es la caja, ¿no? De todo el sets. Porque no estas crees. son las cajitas. Estas son cajitas individuales ah, sí, sí, y sí, sí, esta sí, toda sí, esta igual. caja de fruta vale mil quinientos sí. pesos. Sí, muchas se regalan como Miren para esta. algún cumpleaños o algo. Esa de ahí arriba vale 16.200 yenes que son como tres sí, mil sí. pesos. Sí. Esta caja, Voy a hablar más quedito porque es vida piratita. Esta caja vale tres mil pesos. La sandía ya Aquí hay okay, otra mira. La, mi, ah, eso sandía y eso una sandía bien. grande, 5 mil cuatrocientos yenes, una sola sandía, mil pesos, más o menos. Sí, sí. Mil pesos, fácil mil pesos esa sandía. Para que valoren las ¿no? Para que valoremos lo que tenemos en, en el continente americano. Aquí está un solo melón. 3 mil, mil quinientos. Que son 2.600 pesos este melón. Caracoles. La manzana, una manzana gigante. ¿Esto es manzana? No, ¿qué es esto? No, ese es mango. Un mangote. Mango 6.480, que son como 1.200 pesos. Las fresas bonitas. Están más decentes. 860, que son 150 pesos. Ah, las, las manzanas rosas Estas, estas Digo, perdón, este, fresas rosas Estas fresas rosas 12.500 que son fresas se 2.400 pesos esta caja de fresas Estas fresas se ven bien Pero son más caras las rosas Mira, una sola fresa rosa mil yenes mil yenes una sola fresa rosa una fresa en su cajita Mil, mil No sé, serían 100 pesitos Una sola fresa, 100 pesitos Y esta, 200 pesitos 200 pesos mexicanos Bueno, a grandes rasgos Se va a comprar una fresa, Maris, en este momento Vamos a hacer, fresa. vamos a hacer este Oye, saber. A qué sale una fresa saber? de 100 pesos Mari se va a comprar una fresa de 100 pesos en este momento No, de 350, de 100 pesos ah, No, ahí es de 100 creo Mire, venga Ah, bueno, no, sí No, quiero la... Ok, esta de acá Esta de acá, la rosa ¿Sabe llevar una rosa? No, esa Ah, esa, 350 350 Aquí Mari Yes. Para ir comiendo. Se la van a dar, se la van a preparar para ir comiendo. Vamos a ver cómo se la van a entregar. Porque aquí ya la van a lavar, la están lavando. Lavadita, su papelito. Ah, la secan. Ahí está. Ah, se le da lista para comer. Sí. Mm. se acaba de comprar su fresa De 70 pesos Se va a comer una, una fresa de 70 pesos mira, una fresa de 70. A ver Nunca no he comido una fresa tan cara mm. Mm. Mm. Está gigante, gigante. Está Es muy, muy grande lindo. Está del tamaño de su cachete <risa> Está bien rico Vale, los 70 pesos que pagó. 50 pesos. Nada menos. Está bien rica. Está bueno, pero. ¿Eh? Aunque okay, hubo un pequeño accidente. Hubo un pequeño accidente. <risa> un Pequeñísimo o sea, accidente, se no que pasa que nada. Aquí en Japón todo limpiísimo. <risa> ¿A alguien se le entocó mi fresa. Es de 70 pesos a cualquiera. Ok. A ver, no mordida. ¿Mm? Así pasa el accidente. Está muy rica. ¿Conclusiones? Conclusiones: que una fresa de 70 pesos sabe a una fresa. <risa> está un poquito aguadita, la sentí un poquito aguadita, pero está rica. Yo pensé que iba a estar más dulce, la verdad sí pensé, pensé que iba a estar más. Lo único que tiene es el tamaño, está muy grande. Sí, es, es, es, lo, es lo que impresiona es el tamaño. El tamaño y la forma, está muy bonito. Pero sabor, la verdad es que he probado mucho. Mejores en México. Sí, más ricas las pesas mexicanas. Muy ah, bien, mira, Entonces, este fue nuestro video. Una de... idea para los mexicanos. La fruta en Japón. Adiós.